Hola a todos, hoy les quiero mostrar eh, cómo va trabajando esta pieza de este video Esta pieza en do sostenido menor eh, Bueno, eh, originalmente eran unas ideas que subí a Instagram Luego las transformé en una idea con una forma relativamente definida Que puede cambiar en el proceso, por el momento no ha cambiado mucho Más allá de algunas secciones, cambiarles el sentido que quizás originalmente pensé que iban a tener eh, una primera parte que era un tema que la transformé en una especie de introducción Y el segundo tema que se transformó en una especie de primer tema Bueno, si es que vieron este video eh, Van a entender a lo que me refiero, si no, no importa, pueden quedarse a escuchar eh, lo que llevo trabajando transcribí la guitarra en finales Y... nada, pues me puse a crear, a hacer arreglos, agregué nuevos instrumentos, sí, flauta, violín, bandoneón, bajo eléctrico y eventualmente una batería que aún no defino bien. Nunca se me ha dado muy bien esto de la percusión, pero tengo que aprender. Eso. Eh, bueno, a escuchar y leer, supongo, no sé. Ahí va. Esto es la sección de improvisación sí. Esto es solamente una base Van a ver instrumentos La idea es que el resto de los instrumentos improvise sobre esta capa Ya, yeah, yeah, perfecto eso, eso es básicamente eh, Ahí está escrito un crescendo de muchos pianos a muchos fortes Pero eh, finalmente no me lo lee Así que nada, pues está la idea Pero es eso Luego me falta mucho más que rellenar Aún falta harto que trabajar Pero quería compartir el estado de avance un abrazo, que estén súper bien. Les dejo el enlace a las ideas previas, supongo, ahora al final del video. Adiós.